Mm, no está mal. Fan cómic. Escucho la voz del destino. Pronuncia mi nombre en humilde súplica. ¿En qué crees que se convertirá Fisher cuando sea mayor? No tengo la menor idea. Hmm. Veamos qué pueden no decir es las estrellas sobre ella. Probablemente sea algo simple. Bienvenida. ¿Quieres ¿Eh? cenar o tomar un baño o quizás a mí? Esto está ocurriendo de nuevo. <risas> Otra vez. ¿Qué Yuri. Es esto? ¿Qué es ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? <risa> ¿Y esto? <risa> Puede que hoy deba aguantar hambre de nuevo. Ok, ¿Eh? otro. Podemos compartirlo si tú quieres. No, no, no estaba mirando porque tenía hambre, de acuerdo. Tranquila, hice mucho, así que puedes tener un poco. Bien, ya que insistes. Aquí tienes. Ay. Va a pasar algo, ¿no? Para picarse. Sabes, Cuba. Creo que puedes continuar con tus vacaciones. Ok, muy grande. No, Tomás, pues, ya. No. Ya basta, ¿no? Deja uh, dejaré un gato de internet.